para realizar tu declaración anual pues obviamente utilizas el aplicativo de la declaración anual de personas físicas y aquí cuando tú entras te aparecen los ingresos a declarar, inclusive te dice obtuviste ingresos y pagaste impuestos en el extranjero o tienes impuestos pendientes de acreditar si la respuesta es sí bueno te dice ingresos que percibiste en el extranjero el total de los impuestos pagados en el extranjero, el total de los impuestos pagados en el extranjero que te vas a acreditar y el total del ingreso acumulable. Ejemplo, ingresos percibidos, 10,000. Impuesto pagado en el extranjero, resulta ser que me retuvieron el 20%, un ejemplo, mil pesos. Ahora, impuesto pagado en el extranjero que me puedo acreditar. No me puedo acreditar todos los mil pesos. ¿Qué puedo acreditarme? Bueno, tendré que hacer el cálculo de estos 10 mil con mi tabla del 152, determinar ese impuesto, y si ese impuesto me dio 350, lo que yo traigo para que pagué en el extranjero fueron 2 mil. Pero lo único que me puedo acreditar es aquello que haya salido igual que el impuesto que se hubiese pagado en México. No me puedo acreditar los dos mil pesos completos. ¿Por qué? porque obviamente esto se, se, se hace una balanza completamente distinta. Aquí, ¿cómo hago el cálculo de la persona física? A través de las tablas del anexo 8 y a través del 152 en mi declaración anual. Ingresos menos deducciones, base. Si no tengo deducciones, todo mi ingreso. Y empieza mi tabla a hacer el cálculo. Límite inferior, eh, excedente de límite inferior por la tasa, igual a ICR determinado más cuota fija ICR por pagar esa cantidad la tendría que eh, poner ejemplo vamos, vamos, a, vamos a hacer un ejemplo didáctico voy a para esto voy a abrir Excel me siguen vale porque si no puede ser que no lo entendamos también Tengo ingresos, a ver, voy a ponerles aquí. Tengo ingresos, tal vez, eh, por YouTube. YouTube Resulta ser que de estos ingresos que fueron, vamos a pensar, me va muy bien, 120 mil pesos. Vamos a ponerlos aquí, 120 mil pesos. Ahora bien deducciones, como son otros ingresos, no puedo deducirme absolutamente nada, porque nada tiene que ver con ello, a no ser que estuviera dentro de actividad empresarial y profesional, pero pensemos que nada más recibo los ingresos por YouTube. ¿Qué va a pasar? Aquí le vamos a aplicar lo que es la tabla anual, o en este caso, la 152, ¿no? Déjenme la pongo en pantalla denme un segundo nada más en la corto y la pego pensemos listo aquí está Ahora bien, entonces le vamos a restar. Voy a hacer un lado esto. Y vamos a ponerle aquí menos. ¿Qué le vamos a restar? Límite inferior. ¿no? ¿Cuál es el límite inferior de mil? Aquí están 103.218. Si me están siguiendo en el cálculo, nada más si me dicen, por favor, 103.218. 2, 18.01. Excedente de límite. ¿Cuánto nos da? Menos. Nos da 16.781. Ahora bien, eh, de aquí le tenemos que multiplicar el por ciento para aplicarse sobre el excedente, es decir, la tasa, ¿correcto? Que sería el 17.92 por ciento. Entonces lo multiplicamos y Y ahora le vamos a sumar, aquí es por, aquí es igual, aquí es igual, le vamos a eh, sumar, ¿no? Más, ¿qué le vamos a sumar? La cuota fija. ¿Cuál sería la cuota fija? Caemos aquí, dice 9.438.47. Perfecto. Y ahora entonces vamos a ICR determinado. ¿Cuánto sería? 3,000 más 9,438.47. 12,445. Sin embargo, mencionamos que ¿cuánto es la tasa tasa de retención de retención americana según el convenio? Dijimos que el 10%, ¿verdad? Entonces, en su momento me va a llegar la 1042C, que es el formato, por correo electrónico a partir de enero, me va a llegar y me va a decir: de esos 120 mil, te retuvimos el 10%, 12 mil pesos. Entonces, ICR retenido me va a dar 12 mil pesos. 12 mil, nada más déjenme le quito aquí un cero, 12 mil. Entonces, ICR por pagar en anual, me va a dar 445.80 pesos. Eso es lo que voy a pagar por haber recibido 120 mil. Tengo que acreditar las retenciones que me hicieron en el extranjero a través de mi 1042 este, C, S, perdón, que me llegó vía eh, correo físico, que la tengo, la mía me llegó, bueno, pues ahí la, ahí la tengo, y bueno, esto sería el impuesto al final que yo estaría pagando por esos 120 mil pesos y que ya hubo una retención anterior. Recuerden que esto fue a lo mejor lo que me depositó los ingresos este, por YouTube. Pudo haber sido que la tasa de retención tuviera un movimiento. Digo, al final, el 1042S es quien me va a decir, yo aquí lo que voy a poner, los ingresos verdaderamente recibidos, es lo que cayó en mi cuenta bancaria, ¿no? en mi tarjeta que yo dejé, en su caso, para que me depositara. ¿Vale? Aquí alguna pregunta, por favor. Ahorita se las resolvemos, si existiera, ¿vale? Voy a regresarme a la exposición de mi... Eh... A ver, denme un segundo. Aquí está. Permítanme. Listo, listo. A ver. Ahí está. Listo. Entonces, aquí estaría recibiendo, bueno, pues, los ingresos, el impuesto pagado en el extranjero, en el ejemplo que les puse, el impuesto eh, pagado por dividendos, en automático se cierra, porque no, obviamente no tengo impuesto pagado en el extranjero por acreditar, que ahí pondría los 12 mil pesos, ¿no? En su caso. Y total de ingreso acumulable, que volvería a repetir la cantidad de los 120 mil pesos en el ejemplo que vimos, ¿no? Identificación fiscal del contribuyente en el extranjero, ¿se puede o no se puede poner? Inclusive puedes poner Google LLC, ¿no? Este, porque pues, eh, o si tienes un ID, de hecho, sí vienen con un ID, eh, el cual puedes ahí poner de qué país proviene y al momento de darle guardar, bueno, pues te estará dando dentro de la declaración anual la presentación en su caso. Si tienes otros ingresos por actividad empresarial y profesional o sueldos y salarios, recuerda que estos se van, a sumar, se van a sumar en el total de la declaración. Entonces, esto puede darte un efecto a favor o en contra, es decir, a pagar o por aquellos impuestos retenidos. En el caso de que te saliera a favor, recuerda que puedes pedir la devolución del impuesto. Si sí. pudiera ser que la autoridad, eh, vía devolución de impuestos, que es el curso que vamos a tener más adelante este, el día de hoy, Pueda solicitarte cierta información, entre ellos, ese formato 1042C. Entonces, ese. Es muy importante que lo tengas a la mano, que lo guardes y lo resguardes, porque si no, pues la autoridad podría presumir que te estás inventando ahí una cifra, ¿no? Pero recuerda que tienes que habilitar si obtuviste ingresos y pagaste el impuesto en el extranjero. En este caso, sí. ¿a qué corresponden? A los demás ingresos. No, no corresponderían ni a una actividad empresarial, ni a un sueldo y salario. ¿Qué pasa en el caso de las criptomonedas? Lo mismito. En el caso de las criptomonedas, igual son demás ingresos, no tienen nada que ver, en su caso, con eh, cuestiones de actividad empresarial y profesional. ¿Por qué? Porque está no es un bien eh, como tal, ¿no? No es un bien eh, mueble ni inmueble, sino se da por esta relación de de tener un ingreso que viene, eh, no se podría llamar que hay una especulación, a pesar de que eso hagan, ¿no? En el mercado compran y venden este eh, bitcoins y por eso tienen una ganancia, sin embargo esa ganancia pues se tendrá que reconocer como otro ingreso. Ahora, si tuviera una pérdida, ¿la puedo deducir? La respuesta es no. Eh, en eso eh, es un mundo real, decía por ahí mi estimado Efraín Salvador Miramón. El mundo real y el mundo ficticio, el mundo de la criptomoneda y el mundo real, ¿no? Aquí, en el mundo real, vía Banco de México, vía Comisión Nacional Bancaria de Valores y otros, no reconoce en ningún momento la existencia de esto que está en otro lugar. Y aquí, eh, lo que pasaría también en el caso de los ingresos por plataformas, que ahorita, ojo, ingresos por YouTube, Facebook, este tipo de redes sociales. No hablo de plataformas porque si no nos podemos eh, confundir. Eh, ellos pues caerían también en su caso en otros ingresos sin embargo bueno pues cuando vayas a presentar la anual ahí tendrás que obviamente darle que si sí recibes ingresos del extranjero y que pagaste también un ingreso en el extranjero no sé si existe alguna pregunta Inés no debe ser el ingreso base de retención es correcto ingreso, eh, Inés sin embargo aquí no tengo todavía el 1042 eh, eh, que ahí me diría que no son 120 mil, sino a lo mejor fueron 130 mil, ¿no? Pero ya en mi cuenta bancaria me cayeron este 120 mil. ¿Se pueden hacer pagos provisionales? Sí, podrías hacer pagos provisionales, María Yolanda, a cuenta del impuesto anual. Por supuesto, tendrías que hacer pagos provisionales a cuenta del ingreso anual, en otros ingresos. O en su caso, bueno, pues si lo estás tomando como actividad empresarial y profesional, ahí también los podrías en su momento sumar, ¿no? ¿Alguna pregunta para términos de IVA? Pues no hay impuesto al valor agregado, ya que recuerden que la ley de IVA nos habla de acto o actividad que se lleve a cabo en territorio nacional. Y esto no se está llevando a cabo en territorio nacional. Si bien tú creaste ese contenido aquí en México, pero al momento de subirlo se está dando por otra situación en el extranjero. No tiene nada que ver y por eso es un ingreso pues no objeto para términos de la ley del impuesto al valor agregado. ¿Ok? No forma parte. ¿Alguna otra pregunta? Había personas que me decían, oye, ¿y tienes que emitir un comprobante fiscal? La respuesta es no. No porque este ingreso no lo estás llevando a cabo por un acto una actividad. Ni tan siquiera se está dando eh, por un acto una actividad. No, eh, tu, in tu intención no era crear contenido para venderlo, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Creaste contenido únicamente porque te satisfacía, porque querías, ¿no? Y eso, pues, te dio un ingreso, pero nada tiene que ver con el acto o la actividad que nos marca el 29 y, en su caso, 29A del Código Fiscal de la Federación. Por consecuencia, no habría, no habría la necesidad de emitir un comprobante fiscal digital. Ahora, le hicieron una pregunta por ahí a Quintos, ¿no? Eh, de una persona que está en este curso. ¿Qué pasa si yo vendo un software, eh, yo hago un software y se lo vendo a Estados Unidos, a una empresa en Estados Unidos? Bueno, pues ahí estaríamos, si tú le das los derechos de este software, estaríamos ante una exportación, conforme al artículo 29 de la ley de IVA, eh, en la parte de los servicios. Es decir, se van a aprovechar, en, en este caso, en Estados Unidos de Norteamérica, y por consecuencia, a diferencia de lo que acabamos de hablar, tú sí tendrías que expedir un comprobante fiscal con un RFC genérico, en caso de que... este ...pues obviamente no te lo solicitarán... ...o en caso de que te lo solicitaran... ...pues de todas formas vale RFC genérico... ...a lo mejor con una leyenda de su IT... ...de allá únicamente... ...y tendrías que expedirle el comprobante fiscal... ...para términos de IVA... ...sería tasa 0% porque es una exportación... ...y eh, tendrías los mismos derechos que tienen... Eh, ...cualquier tipo de impuesto al valor agregado... ...en cuestión de que si tienes... ...un impuesto que tú pagues en México puedas verte favorecido por un IVA a favor, podrías una de dos o acreditarlo en periodos después o pedir inclusive su devolución. Pero ese sería el caso tuyo. Eh, aquí dice Modesta Toscano, ¿cómo se declara en la mensual para efectos de IVA como ingreso a tasa eh, por ciento o exento? Pregunto, ¿cómo se declara en la mensual para efectos de IVA como otro ingreso, sería un ingreso completamente exento para términos de impuesto al valor agregado. Digo exento, no objeto, no objeto, ni tan siquiera es exento. No lleva tasa, ni es cero, ni es exento, es no objeto. No lo toca la ley de IVA. Recordemos que la ley de IVA nos habla en su artículo primero, y vuelvo a repetir, de los actos o actividades que se lleven en territorio nacional, y nos habla de cuatro actos, que es enajenación de bienes, prestación de servicios, o el uso o goce de un bien, o en su caso, la importación de un bien. Yo te diría, ¿se dio alguno de estos? Sí, la prestación de un servicio por la creación del contenido, perfecto. ¿Fue en territorio nacional? No, porque esto eh, de poner la publicidad y todo lo que están llevando a cabo, pues es fuera de esta nación y es a cargo de Google, ¿no? Lo único que está utilizando es pidiéndote permiso para poder poner su publicidad, ¿no? Entonces, no aplicaría eh, por aquí Modesto Toscano ningún tipo de tasa ni exento, es decir, es no objeto de la ley de IVA. ¿Algún otro comentario, por favor? ¿No tenemos algún otro comentario? Bueno, si existiera, por favor, coméntenmelo. Ahora bien, recibir, obviamente, vas a recibir el formato, ya sea el 1099 o el 1042-S, según sea tu caso. Dice, por aquí, enviaremos los formularios 1099 y 1042-S de este impuesto a los editores que corresponda, tal y como exige la legislación fiscal estadounidense. Los formularios 1099-NEX se enviarán antes de finales de enero, tras el cierre del año fiscal. Los enviaremos una copia del formulario 1099 a usted y otro, obviamente, a los Estados Unidos, en este caso, al Tesoro de los Estados Unidos. Ha enviado el formulario W-9, eh, o se supone por algún otro motivo que es una persona estadounidense no es destinatario exento y ha recibido al menos 600 mil dólares, ya sea física o natural, ahí les van a aplicar el 30%. Está sujeto a retención de respaldo y se le hará retenido el impuesto. digo Al final lo van a hacer ellos. Si le enviamos, que es el caso de nosotros, una copia del formulario 1042-S a usted y otro, obviamente, al tesoro, eh, este formulario W-8... Se supone, por algún otro motivo, que no es una persona estadounidense. Ha recibido ingresos que proceden de Estados Unidos de Norteamérica, pero no vive en Estados Unidos. Y, bueno, pues, obviamente no ha recibido ingresos del programa de accenses, que podría pasar, o eh, ha enviado un formulario W-9 para indicar que el destinatario está exento y no se le ha hecho llegar, no, en caso de que fueras eh, residente allá. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con dónde van a presentar estos ingresos? ¿Cómo proceden los formularios que les van a hacer llegar de Estados Unidos? Algo que quisieran comentar, por favor, alguna duda, comentario, bienvenido. Porque voy a entrar a hablar de plataformas tecnológicas, que son eh, la otra duda que tal vez nos, nos eh, mencionó la contadora, en la cual... Eh, pues mediante una aplicación, vender ropa usada, bueno, pues aquí estamos hablando de otro rollo, ¿no? Sin embargo, del tema de lo que acabamos de ver el día de hoy, ¿alguien tiene una pregunta de esto, de los ingresos que recibo a través de YouTube, a través de Google, de OnlyFans, en su caso, si tuvieran una cuenta? ¿Alguna pregunta, comentario? Janet, contador, entonces el contribuyente es quien entera si es sujeto a presentar dicho formato. Eh, Janet, siempre te van a pedir cuando des de alta tu cuenta en Google, en Facebook o en su caso OnlyFans y empieces a monetizar, siempre te van a solicitar el formato eh, 8, 8W, que es el donde me dice si eres residente de Estados Unidos o no eres residente. Y si no eres residente, bueno, pues se te va a dar el tratado se te va a dar eh, conforme el tratado internacional, que en este caso es el 10%. Si no lo llenas, te van a retener el 30%. Eh, sucede muy parecido a lo que parece en plataformas tecnológicas cuando no les das tu RFC, no O tu constancia de situación fiscal. Eh, por aquí, contados los ingresos por Didi y esas aplicaciones se consideran plataformas digitales. Sí, ahorita voy a hablar de ello, Esther, no he acabado. Este, sí, la respuesta a tu pregunta es sí, por supuesto. Se le consideran este, eh, plataformas tecnológicas. Adriana, no me quedó claro en qué momento debo declarar el ingreso percibido. ¿Debe ser mensualmente o solo en la declaración anual? Puedes esperar hasta la declaración anual o en su caso puedes hacer pagos provisionales eh, del impuesto sobre la renta. Tienes esa opción, así como lo menciona la misma página del SAT. Si tú lo ves aquí en... En esta última el régimen de los demás ingresos, dice eh, para presentar tu pago, obtén la línea declaración, no, no, no. Dice: Recuerda realizar el pago a cuenta de impuesto anual y presentar declaración anual. Y si por el ingreso que obtuviste, te retuvieron el impuesto, debes emitir el comprobante fiscal que ampare los pagos y retenciones. Ojo, en este caso no, porque no procede eh, el, la emisión de algún comprobante fiscal. Cabe hacer mención que cada vez que te caiga el ingreso, tendrías que estar presentando una declaración por ese ingreso, ¿vale? Por aquí dice Lourdes, soy creador de contenido en YouTube, en SAT, en automático, mando, me mandó a Recico, ¿es correcto? Eh, no, yo te diría que Recico no sería como tal tu, tu régimen, aunque aquí, mi estimada Lourdes González, ayer estaba yo peleándome con mi otro yo, Estábamos sentados uno al otro y me decía, es que pertenece a actividad empresarial o a reciclo, no a otros ingresos, Antonio. Y mi otro Antonio le decía, pero como tal el derecho de autor, si bien lo están explotando, en este caso YouTube, no eh, no registré como tal este derecho de autor, no es decir, no, eh, no tiene eh, esa categoría, pero dentro de su artículo en el 101 de la Ley de impuesto sobre la Renta, sí nos habla sobre derechos de autor y nos hace la mención que pueden, eh, obviamente, deben de declararse mediante actividad empresarial y profesional. Entonces, en esta pelea que yo, yo tenía, desde mi punto de vista, deberían de estar en otros ingresos, punto de vista. Sin embargo, mmm, pudiesen pudiera encuadrar, y en su caso, este, mi estimada Lourdes, pudiera encuadrar en actividad en pre, eh, profesional o en reciclo en su caso. Pero si fuera así, bueno, pues tendrías que presentar obviamente declaraciones mensuales eh, eh, en independencia si tuviste o no tuviste el ingreso. ¿Ok? Si me dedico únicamente a crear esto, desde mi punto de vista, le corresponde otros ingresos. Únicamente esto. Aldo, maestro, ¿se puede disminuir más la base imponible aparte de considerar las retenciones? No, no, Aldo, en el caso de... En el caso que tú nada más eh, estés como otros ingresos, no se le puede disminuir absolutamente nada. Es todo el ingreso eh, que, que vas a tener que meter ahí. No se le puede disminuir nada. Si te dedicas a algo más aquí en México y aparte recibes ese ingreso, yo te diría, ahí sí, para que veas, lo metería como actividad empresarial... Y si sí se puede deducir las cámaras a lo mejor que tengo para crear, el internet que tengo y todos aquellos gastos que tienen una relación en este régimen, en actividad empresarial y profesional, sí. Yo ahí inclusive pensaría si me conviene o no me conviene estar en reciclo, porque recordemos que el pues no nos va a dar, ¿no? ¿Algún otro comentario, por favor? algún otro comentario que quieran realizar sobre y al respecto de este tema, sino para pasar a lo que ahorita ya me preguntaron, plataformas este, tecnológicas como tal. Ok, creo que no hay alguna otra pregunta. Vamos a pasar a plataformas tecnológicas para diferenciar uno de otro, ¿no? y no pensar que son lo mismo. Aquí, discúlpenme que les ponga esta diapositiva que, que, que trae la, la versión anterior que manejábamos aquí en Census, pero pues obviamente descargué estas eh, láminas que ya tenía yo hechas, ¿no? Nos dice por aquí que en la sección 3 van a estar los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. ¿Quiénes van a estar aquí? Aquellos que utilicen las aplicaciones donde existe un oferente y un demandante. Ejemplo, yo tengo un auto con gasolina que puede ir a donde yo quiera y resulta ser que del otro lado está un señor que se llama Iván y que necesita que alguien lo transporte a algún lugar. Pero Iván, que es el que necesita, yo soy el que oferta, él el demandante, no, yo soy el oferente, él el demandante, resulta ser que no nos podemos encontrar porque estamos a kilómetros de distancia. Y para ello a alguien se le ocurrió una fabulosa idea de hacer una aplicación móvil que viene en tu, valga la redundancia, en tu teléfono y que con esa aplicación le puedo dar clic y entonces a mí me llega un mensaje y me dice el señor Iván quiere que lo lleve a la condesa. Perfecto. Entonces cuando me llega ese mensaje, yo lo tomo, voy por Iván y lo llevo. Iván le paga a la plataforma. La plataforma me paga a mí. Entonces, en ese momento, encuadramos en el régimen de los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, mediante las plataformas tecnológicas y aplicaciones informativas. Aquí cuadramos sin lugar a dudas. A diferencia de los ingresos que recibo por YouTube. ¿Ok? En este tenor de ideas voy a poner otro ejemplo. Resulta ser que Lourdes necesita una prenda y resulta ser que Margarita tiene una prenda que ella compró hace mucho, un vestido, a lo mejor un vestido de novia. Se divorció, se divorció del fulano y cada vez que ve ese vestido de novia, pues le entra el sentimiento. Se quiere deshacer de él, pero resulta ser que ese vestido de novia tiene un precio a lo mejor de 10 mil pesos o 15 mil pesos en el mercado. Y como ella no va a salir a venderlo porque no quiere, se da de alta en una aplicación que hace rato nos permitió la compañera mencionar, no recuerdo su nombre, de la aplicación. Y bueno, pues, ¿adelante una voz por ahí? ¿No? Bueno. Y en, esta, en este tenor de ideas, pues subo en esta aplicación el vestido y lo digo que lo quiero vender en 15 mil pesos. La aplicación va a buscar eh, en este tenor quién es, quien tal vez está interesado en este vestido. Y entonces se encuentra a Margarita, que Margarita apenas se va a casar, pero quiere un super vestido, pero no le alcanza a pagar 150 mil pesos del nuevo vestido, ¿no? Y resulta ser que ve en esta aplicación un vestido de un solo uso, ¿no? al final es usado, y entonces por consecuencia le dice a la aplicación yo estoy interesada, yo quiero pagarlo. Pasa su tarjeta de crédito, la sube, la aplicación cobra y le dice a la otra persona, Lulu Lulu ya conseguí, ¿quién quiere tu vestido? ¿Se lo vende? Bueno, en este caso no se lo vende, porque cuando ella lo subió, ya lo ha vendido. En ese momento se lo solicita, lo empaca Lulu se lo hace llegar a la otra persona, la otra persona es feliz, recibió un pago de la plataforma, ¿no? Literal, y la otra le pagó a la plataforma. En esa, en ese tenor, entonces, estamos en esta sección. Ahí deben de tributar. Otro ejemplo. Adelante, eh, un comentario. Felipe, por ahí. ¿Algún comentario, Felipe? Creo que se le, se, le, se le aplaudió. Ahí sí me ayudan, por favor, nada más silenciando el micrófono. Me ayudarían bastante. Eh, porque yo creo que se le prendió y no, no lo ha parado. Perfecto. Bajos, ese tenor que acabo de hablar, entonces sí existe, sí existe como tal, un ingreso por plataforma tecnológica. Último ejemplo, tengo una casa que está en algún lugar muy bonito, Cancún, este, Los Cabos, qué sé yo, y bueno, pues la quisiera yo rentar, pero hay cada barbaján que me la ha dejado mal. Entonces eh, entra una aplicación que se llama Airbnb y me dice, oye, fíjate que tienes un lugar muy bonito, yo podría buscar a gente que quiere venir a este lugar y se los puedo arrendar por horas, ¿no? se los puedo arrendar por días, se los puedo arrendar por semana o por mes. Ah, sí, bueno, eh, pactamos un precio y esta persona, llega, llega alguien interesado en arrendar ese lugar, esa persona le deposita a la aplicación a Airbnb y Airbnb me da ese dinero a mí. En ese momento... Bueno, pues hay una transacción de plataforma tecnológica. ¿Dónde voy a tributar yo el, el ofertante, yo el oferente? Pues en plataformas tecnológicas, en esta sección 3, que es, digo, el nombre completo de los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informativas y similares. No es lo mismo si yo subo algo en Marketplace y se vende, ¿no? Y me hacen una transferencia. Ante ello, yo estoy en una actividad empresarial y profesional. En la sección primera, o en su caso, estoy en un reciclo. Ahí sí, porque, bueno, pues la transacción es completamente entre privados. Nunca se metió la aplicación. Únicamente Facebook Marketplace enseñó, enseñó lo que yo estaba vendiendo, pero hasta ahí. ¿Por qué? Nos dice el artículo 113A que están obligados al pago del impuesto establecido en esta sección los contribuyentes personas físicas con actividades empresariales que enajeren bienes o presten servicios a través de internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informativas y similares que presten los servicios a que se refiere la fracción 2 del artículo 18b de la ley de impuesto al valor agregado. Entonces nos manda a la fracción 2 del 18b y en la fracción 2 del 18b nos menciona que los de intermediación entre terceros que sean oferentes, o sea que ofertan, de bienes o servicios y los demandantes de los mismos, es decir, quien necesita ese servicio. Cabe hacer mención que un reciclo no puede estar en plataformas tecnológicas.